Entonces ella te ayuda a trabajar todo esto desde dentro y, y hace que todo el proceso sea muy sencillo. Lo pone muy fácil, la verdad. Yo confié mucho en Cristina como, como compañera de, de, que iba a formar parte de la Escuela de Salud Candela y entré por, por casualidad en su curso. Me relajé en su hipnosis y fue... fue algo, algo que no me, no me esperaba, no me esperaba el que, que fuera a dar ese resultado, que lo encontré desde el primer día. Escuchándola en clase me di cuenta de que podía aprovechar todo lo que estaba explicando para mi familia, ya no solo para mí, sino para mi familia. Para mí me vino muy bien, porque después de dos embarazos muy, muy aparatosos, eh, me había anclado en un peso, porque como ya era madre, ya había dado a luz, resulta que tenía que mantener ese peso, era como algo que lo tenía interiorizado. Y descubrir que podía de volver a mi talla antes de los embarazos, recuperar mi, mi figura, y, y además enseñar a mis hijos a, a nutrirse, no solo alimentarse, sino a nutrirse, fue algo fantástico. Y que estamos aprendiendo, que estamos ahí poco a poco... Ahí todos, todos juntos. Primero yo y luego lo transmito a ellos a través del de, de ejemplo y de, de la experiencia que, va, que, vamos, que voy cogiendo con, con Cristina. Que es muy buena coaching, me está encantando cómo nos va ahí llevando. Y, y es, es genial, es genial. Y además, la nutrición yo creo que es algo muy importante para la salud. Les digo, siendo enfermera es, es algo muy, muy importante, que con, de formas muy sencillas económicas porque estamos hablando de nutrición no estamos hablando de, de pastillas o largas terapias sino que la comida que es algo que hacemos a diario eh, nos puede nos puede sanar